Lo bueno dura un instante Vivo en un martes 13 constante Consciente del camino que hay delante La voz cantante de mi verso sangrante Se olvida de lo restante pa' vestirse de elegante Decir que escribo poco ya es bastante me acerco a lo que me hace estar distante Distinto instinto, insisto en contarles Que alguien con mis sueños está condenado a despertarse Tal vez se te rompió el amor de tanto usarme Pararme a pensar ahora es el preludio de un desastre Sastre de canciones para corazones rotos Yo no provoco vaciones pero noto cuando parte, ¿no? No soy artista, pero sé apreciar el arte Amar de su lastre, no quiero más puntos y aparte que me parten y me rompen Finales que entristecen y principios que se esconden, no sé dónde Yo soy de ver la vida con un tono ambariago Juegos con las palabras para pasar el mal trago Soy más de samples, sintes, bombos, cajas y hablar claro El bala perdida, el uno entre cien, el chico raro, el vago Me quedo callado por si la cago Pero no me callo si es momento de decir algo Valgo por lo que hago, lo que digo es un regalo Hace un día bonito para tener un día malo ¿Quién mejor que yo me podría hacer de psicólogo? ¿Ah? Me acomodo en el silencio de un silencio incómodo Viviendo a mi modo porque el vuestro no va con mi visión Cuando tengo la ocasión, reflexiono, perdono y olvido a veces Oigo voces, sobran jueces juzgando aquello que desconocen Lo vas viendo cuando creces, busco roces, amanece Y sigo boli en mano pa' que gocen el mundo es una mota de polvo, nosotros somos locos escribiendo otro episodio Si aprendí del amor es que no es mejor que el odio Y si aprendí del dolor fue dialogando en un folio yo y mi monólogo Otro párrafo de un náufrago, cuido mi luz como quien protege un tesoro Mis horas empleadas en letras no las compra el oro Esto es sencillo, mi mundo sonoro está claro